Eva, a mí me dijeron que esa vaina era para los grupos LGBTI. Al hablar de las nuevas masculinidades, estamos hablando de lo que significa ser hombre. ¿Ah? Sí, no podemos olvidar que los hombres en nuestra sociedad han sido formados en contextos de superioridad, donde su papel ha sido el del macho de la casa, o el que no puede llorar, el fuerte o el violento. Se trata de cambiar esa actitud donde el hombre es el centro del mundo, necesitamos otra manera de ser hombre por ejemplo que hagan los oficios del hogar sin creer que le están ayudando a la esposa incluso que un hombre se haga cargo de la casa mientras su esposa está trabajando y también que la remuneración de las mujeres sea igual a la de los hombres es decir queremos una sociedad equitativa entre hombres y mujeres tranquilo que le va a salir alergia por lavar la losa tranquilo que no le van a salir ampollas por barrer Hombres y mujeres, las nuevas masculinidades están en nuestras manos. Es un asunto de equidad, es un asunto de todos. Las mujeres tenemos otra voz. Síguenos en nuestras redes sociales.